Hola, muy buenas a todos, y estamos en una nueva edición del COVID-2020, la anterior edición, el COVID-19. Mis compañeros de realización me cuentan que podemos recuperar unas imágenes de la anterior edición, aquí van. ella le está siendo complicado seguir el ritmo, vamos a ver si encuentra, si entra en boxes el hombre o qué pasa. Pero de momento la clasificación de la etapa sigue siendo la misma. En primer lugar el hombre del chándalo oscuro... A unos 4 segundos la mujer con el jersey atado a la cintura por si coge frío en el camino y está lejos de casa y ya les... Atención que acaba de haber, atención que se pone en primer lugar, no sé qué ha pasado, un poco de trampas... Pero ahí lo dejo, les contaremos todo en el telediario de la segunda edición. Muy buenas noches. Estuvo bastante interesante, pero bueno, ya veremos qué tal se da esta edición. Como sus siglas indican, el COVID es el campeonato olímpico veraniego indoor, ya que fuera no se puede practicar este deporte. Muy bien, y como su nombre indica, indoor, in dentro y door puerta, de puertas para dentro. Pues ya lo tenemos claro, podemos empezar. Bueno, vamos a explicar un poquito de qué va este COVID 2020 En principio se trata de varias pruebas, ¿no? Es un trialdón Tenemos natación sincronizada de tercer grado Tenemos running, running, corre que te coge Y también tenemos bicicleting Bicicleting de un lado a otro porque no se puede ir más lejos Creo que esta temporada va a ser bastante interesante porque solo tenemos un competidor... Ahí se presenta. Ahí tenemos al chino cudero. Es una lástima porque habíamos contratado a Ibai para comentador de pista. Pero iba a ir y al final no ha ido. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que disfrutéis de esta etapa 2020. Y bueno, conectamos ya con pista. ¿Sí? Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos al primer participante, al chino-cudero, se sitúa para hacer lo que es la natación sincronizada. Vemos muy bien, intenta apretar el culo porque es muy importante que no toque esas barras que tiene ahí situadas, porque si lo toca estaría descalificado y le bajaría los puntos. Se levanta, como vemos ahí, y lleva eh, lo que es una capa de budear y aún así no se las quita para correr. Eh, aquí se sitúa la trilla Estamos, estamos ante un momento increíble, mira cómo se arrastra, parece una lagartija de campo, mira qué saltos pega, parece aquí el pequeño saltamontes y corre con toda su arma, ya ves, esta parece que está saltando, que parece que se salta a la valla de Gibraltar y ahí vemos que coge la bici, estamos en la segunda fase de esta triadón con la bici como sortea esos pivotes naranja, esas botellas de butano, increíble la situación que tenemos aquí delante, vamos a por la segunda vuelta. ¡Muy bien! Oh, ¡Parece que se le complica la cosa! ¡Choca! ¡Choca! ¡No estabiliza! ¡No pone pie! ¡No pone pie! ¡Parece que se estabiliza! ¡Parece que no ¡Ha ah, puesto el pie! ¡Ha puesto el pie! ¡Eso va a ser decisivo para la calificación final! La verdad es que vemos que... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se pone de pie! ¡Se pone de pie! Parece que está intentando cambiar de técnica, pero rápido baja el culo de nuevo. La verdad es que el pasillo es bastante estrecho, entraña mucha dificultad, pero parece que se defiende. Está haciendo ahí un slalom que lo hace con una maestría increíble. Parece aquí Flash está corriendo de una manera que corre que se las pela, señores ahí estamos otra vez en natación parece que no paramos está sorteando lo que son las bollas y parece que se arrastra, parece que parece que tenemos marea contra corriente y le está Suponiendo alta dificultad para nadar contra ella Ya estamos muy cerca de lo que es la segunda vuelta Parece que cambia de estrategia y lo hace un poco a crawl. Parece que se le está dando bastante bien Se defiende y ya se levanta a la orilla del mar y empieza a correr Hay que exprimir cada segundo porque si no puedes liarte y Algo increíble que no nos esperábamos Está cogiendo un jajambo señoras y señores Está haciendo un slalom a través de los conos naranjas Con un jajambo, nadie se lo esperaba La verdad es que esta prueba es bastante dura Porque supone bastante resistencia en las piernas Además de que el suelo es bastante resbaladizo de mármol Puro pero vemos que se defiende bastante, bastante bien Tiene una técnica bastante impecable, bastante pulida Bueno, estamos ya casi en la última vuelta de lo que es el Jajambo ha Y no le queda nada para llegar Está siendo una temporada bastante interesante No me lo esperaba Y bueno, vemos que ya deja el Jajambo ha Saluda un poquito y bueno, bueno, bueno, lo que estamos viendo está haciendo un tiempo increíble. Y bueno, ven, se acerca la mesa, muy la cruza, bien. y ya tenemos ganador. Uh, el tiempo ha sido bastante uh, bueno. En ninguna de las anteriores ediciones habíamos visto algo parecido. Y bueno, pues ya está ahí uh, en el podio, está muy celebrando, bien, y primera... vamos a escuchar qué es lo que dice. Uh, no sé qué decir, es la primera en cuarentena que, que gano espero que no sea la última y joder lo hemos dado así todo hasta el final la verdad es que eh, pensaba que, que nunca iba a llegar estoy aquí sudando la, la gota gorda y nunca, nunca pensé que, que se me iba a brindar eh, tal oportunidad eh, estoy bastante emocionado eh, gracias por este premio el premio Aguarras y espero, como digo, que no sea la última vez que, eh, que podamos ah, correr este premio Aunque muchos no se han presentado muchos competidores, la verdad eh, Creo que, que es muy, muy, muy agradecido Bueno, pues nada, lo dicho Muchas gracias y venga hasta luego. Y ahí vemos cómo lo celebra. Ya cortamos conexión y la verdad que ha sido bastante entretenido esta jornada. Muy agradecido a todos los sanitarios que están participando en la jornada del COVID-19. Agradecer su labor y nada. Espero que os hayáis divertido con esta edición, con esta etapa tan inigualable Y nos vemos en el próximo vídeo Y estoy aquí porque he venido, porque he venido aquí estoy Si no le gusta mi canto, como he venido me voy Nos vamos, pero volveremos Hasta luego